Cada año ocurren miles de huracanes a causa del cambio climático. El cambio climático y el calentamiento global no son un problema del futuro. Los polos se están derritiendo y el exceso de contaminación está causando enfermedades mortales. El clima del planeta está cambiando más deprisa e intensamente que en cualquier otra época. La actividad humana es la causa principal. El cambio climático es uno de los principales problemas ambientales y sociales de la humanidad debido a las consecuencias que puede tener. Los riesgos asociados con los ciclones tropicales, especialmente con los huracanes son marejada, vientos fuertes, intensas precipitaciones, deslizamientos e inundaciones. El aumento del nivel del agua puede causar inundaciones severas en las áreas costeras, particularmente cuando coincide con la marea alta. Las temperaturas de la superficie del planeta aumentan a gran ritmo. En los últimos 100 años, la temperatura media global ha aumentado 0.76 C grados Celsius. 11 de los 12 años más calurosos desde 1850 se concentran entre 1995 y 2006. Este aumento de la temperatura media de la Tierra es el calentamiento global. Al igual que cuando tenemos fiebre unos pocos grados respecto de nuestra temperatura normal nos afectan profundamente. Ese aumento de temperatura media es suficiente para que el clima cambie de forma acelerada y profunda. La Tierra recibe las radiaciones solares. Una parte de la recibida rebota, se refleja, en la atmósfera terrestre, las nubes y el suelo y regresa al espacio exterior. Parte de la radiación de onda corta atraviesa la atmósfera alcanzando la superficie terrestre y calentándola. La Tierra calentada remite sus propias radiaciones de calor, denominadas infrarrojas. De onda más larga. Parte de las radiaciones infrarrojas escapan al espacio. La primera de las causas del cambio climático recae en el transporte. Pero también de embarcaciones acuáticas o aéreas podríamos pensar que industrias como la química o la petrolera son dos de las principales causas del cambio climático. Así es, pero no están solas. Aunque no lo parezca, industrias como la de los colorantes, del PVC, del cloro o de la metalurgia también afectan en gran medida. Ya que generan una gran cantidad de residuos hay una larga lista de cosas que todos y todas podemos hacer en nuestro día a día para dejar de derrochar energía. ¿Sabías que tu ordenador emite el equivalente a entre 50 y 200 gramos de CO2? Piénsalo cada vez que vayas a poner en marcha un interruptor o a mantenerlo encendido. La deforestación no tiene solamente un impacto directo en su entorno. El efecto se genera en todo el planeta. Gracias por escuchar este documental sobre el cambio climático y el calentamiento global. En mi voz para el canal de Ismael Internacional.